Mi casa es muy pequeña, no hay espacio, ¿qué te puedo decir? Las piedras y las personas, el aceite y la casa.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 no nos piden ni un céntimo y no nos obligan a dejar la casa en este edificio viven más de 20 familias de ellas en este edificio viven más de familias ninguna de ellas paga alquiler la custodia ha restaurado muchas casas yo estoy aquí desde 1961 y los frailes franciscados no me han pedido pagar el alquiler dios bendiga a los frailes por lo que ofrecen a las personas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 Tierra Santa cuenta con la inestimable presencia y misión de los frailes franciscanos. La misericordia la ayuda a los pobres y a los más necesitados, así como proporcionar vivienda a las piedras vivas que viven en condiciones difíciles, representan una ayuda concreta para mantener la presencia cristiana en la tierra de Jesús.